Gracias a Cecilia y en general a, a todo el programa Padres por su la invitación que me permite pues, disfrutar de esta tarde con todos ustedes, que siempre pues, es una, un reto bonito, un, una experiencia francamente atractiva. No sé cómo tenemos el sonido, si está bien o no está del todo bien, creo que hay un poco de, de murmullo de fondo, está bien, perfecto. bueno Empezamos a, entonces ya a trabajar, el tema de hoy es un tema pues, muy político, muy de actualidad, ante un nuevo curso político, puesto que no solamente iniciamos el curso académico, también el político, y en este caso, eh, tiene especial interés por la cantidad de circunstancias anómalas que eh, se dan en estas eh, circunstancias. Dos avisos previos. Primero, estamos en un campus universitario, esto no es una tertulia radiofónica, con eso no quiero decir que las tertulias radiofónicas eh, sean eh, incorrectas, sino sencillamente que nuestra forma de aproximarnos a los problemas no es exactamente la misma. En la universidad nos interesa más el tiempo largo que el tiempo corto. En la universidad no nos interesa tanto el personaje o personajillo como eh, eh, los comportamientos sociales que llevan a determinados comportamientos políticos. Esa idea tan estupenda de que la culpa es de los políticos, como si no tuviese nada que ver con nosotros, no solamente es ingenua sino que es inmoral. Cada sociedad tiene exactamente los políticos que merece, ni más ni menos. El político es la expresión natural de una sociedad, ni más ni menos. No, no, no lancemos sobre ellos eh, responsabilidades morales que no les corresponden solo a ellos, son de todos. Importante esto eh, no olvidarlo. Por lo tanto, vamos a intentar hacer una aproximación más en el largo plazo y más en lo que implica de transformación de comportamientos sociales que llevan a la situación que estamos viviendo en nuestros días, que evidentemente pues, no es la mejor de los mundos posibles. Segundo aviso, eh, esta conferencia no es una conferencia más, eh, porque en estos ciclos, donde el programa Padre está detrás, está Cecilia y otras personas con Cecilia, la programación se hace con mucha antelación y se hace de manera encadenada. Es decir, esta conferencia, para medio entenderla bien, tenemos que, que, que no olvidar todo lo que hemos tratado con anterioridad. Fundamentalmente, el concepto de cambio de época, fundamentalmente el concepto de cuarta revolución industrial, entender que en un cambio de época tienen que cambiar muchas cosas, que muchas supuestas normalidades que lo han sido desde 1945 a 1000, al 2007 sencillamente van a dejar de ser y que eso ni es bueno ni es malo ni es regular sencillamente es otra época y lo que funcionaba en la edad media no funcionaba en el renacimiento y lo que funcionaba en el 15 no funcionaba en el siglo XVIII y lo que funcionaba en el siglo XVIII no funcionaba después de la primera revolución industrial entonces estamos en un cambio por lo tanto empecemos a asumir que muchas cosas tienen que fallar. Y si ahora vemos que nuestros cimientos están moviéndose, lo primero que tenemos que pensar es que es lo normal. Lo raro sería que no se movieran. O sea, un cambio de época implica cambios en profundidad. Y cambios no solamente en estructuras económicas, industriales, políticas, sino también en aspectos morales. En más de una ocasión hemos puesto el ejemplo de, de, de, la, de la pierna de una señora. No hace mucho tiempo el tobillo de una señora era un tema muy delicado luego fue la rodilla, eh, luego la pantorrilla, bueno, en un momento determinado una sociedad considera correcta una cosa y, y no correcta otra, y eso es sencillamente el tiempo, el paso del tiempo, el cómo las sociedades van eh, evolucionando. Por lo tanto, entendamos que la convergencia del proceso general de la globalización y la emergencia de la cuarta revolución industrial están provocando tensiones muy fuertes que van a llevarnos a cambios. España es parte de la Unión Europea, es parte consustancial. Aunque el español tiende a pensar que la Unión Europea es una cosa ajena, que está más allá y que en realidad España es... ...una cosa que, que, es que se sostiene en sí misma... ...que tiene su propia lógica política... ...esto no tiene ni pies ni cabeza. Sencillamente somos una parte de la Unión Europea... ...los problemas son de Europa... ...y en España sencillamente... ...esos problemas se expresan de una manera... ...que no es la misma, pero es parecida... a la de Italia, que no es la misma... ...pero es la parecida de la de Francia... ...o del Reino Unido. Por eso partiendo de esta idea de que el año nuevo al que nos enfrentamos, año político, es un año al mismo tiempo europeo y español, y que el europeo, no se entiende si lo español y lo español no se entiende si en lo europeo. Es, es muy importante que lo entendamos porque de las tertulias radiofónicas una nos saca esta conclusión, uno tiende a pensar que España tiene su propia lógica. España está mal, Italia está peor, no les cuento cómo está el Reino Unido. La, la mayoría parlamentaria en España es complicada, no les cuento la alemana cómo está. O sea, Europa está en un momento de transición muy complicado. Y ahora vamos a intentar entender cuáles son esos elementos clave que, que, que nos permiten entender la complicación y a su vez prever los posibles eh, desarrollos en el futuro. Me voy a concentrar en problemas, lo que no quiere decir que todo funcione mal, ni mucho menos, precisamente lo que funciona bien para que vamos a ocuparnos de ello. Muchas cosas funcionan bien en Europa, muchas cosas funcionan bien en España, pero es el problema el que nos atrae porque es lo que tenemos que resolver. Entonces, espero que no salgan ustedes pensando que les he dado una ducha de pesimismo sobre el futuro. No, el futuro está abierto, el futuro puede ser espléndido si lo hacemos bien y un desastre si lo hacemos mal. Muchas cosas funcionan perfectamente, gracias a Dios. Europa es la parte del mundo donde mejor se vive con gran diferencia. Y se hizo un profesor de Relaciones Internacionales. Esto es formidable, pero hay cosas que no están funcionando y hay retos que tenemos que afrontar y que por cobardía o insensatez no estamos haciendo. Y eso nos puede traer algunos problemas. El marco europeo, que es el marco general, que es español, pero no solamente nos afecta a nosotros. bien La Unión Europea, hoy, la Unión, no Europa, la Unión se encuentra ante la crisis más seria de su historia. Eh, y es una crisis donde... Eh, lo que vemos es cómo se replantean los acuerdos básicos establecidos en la posguerra mundial, es decir, después de 1945. La posguerra mundial es el inicio de la tercera revolución industrial. Hay una serie de consensos a partir de los cuales construimos. Y en lo que nos corresponde a los europeos hay dos consensos clave. El primero es la superación del nacionalismo el nacionalismo se había llevado a dos guerras mundiales y en el siglo XIX a muchos otros problemas concluimos que el nacionalismo era un cáncer y que el cáncer había que superarlo y por eso establecimos el proceso de integración europea en el resto del planeta se admira el que hayamos sido capaces de lograr que ingleses perdón que franceses y alemanes se sientan en una mesa común y mantengan una relación normal y construyan empresas conjuntas, eso no es normal China no ha perdonado a Japón en Manchuria, por poner un ejemplo. ¿eh? Y Corea no ha perdonado a Japón la invasión. Y ha pasado años, y eso sigue vivo. Nosotros lo hemos superado. Y eso es una cosa muy, muy, muy importante que genera mucha admiración. Bien, hoy ese tema se ha replanteado. Estamos volviendo al nacionalismo. Y este es un tema muy delicado, porque es uno de los pilares sobre los que hemos construido un determinado orden. El segundo pilar que se nos está moviendo es eh, el estado de bienestar. El estado de bienestar es nuestra forma de superar las tensiones sociales... El nacionalismo y lo que se decía entonces, la lucha de clases, fueron los dos problemas mayores que tuvimos, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX y principio del XX, que están en la base del desastroso, de la desastrosa primera mitad del siglo XX en Europa, el momento más desastroso de la historia general. ¿no? Dos guerras mundiales en un tiempo excepcionalmente breve. bien pues Hoy eh, ese pilar empieza a resquebrajarse. Y luego veremos eh, por qué razones. Pero ya no tenemos la seguridad que teníamos antes de poder eh, garantizar ese sistema de, de garantías que eh, nos ha resuelto muchísimos problemas en en tiempos pasados. Para comprender la naturaleza de esta crisis y, por lo tanto, el cuestionamiento de estos dos pilares, conviene que tengamos en cuenta algunos elementos que son de estricta actualidad, que deben ocuparnos y preocuparnos y cuya gestión va a ser determinante para saber si Europa se coloca en el siglo XXI en cabeza, en mitad o en la cola, porque todo está abierto. Y, desde luego, la opción del desastre es una opción sobre la mesa sin ninguna duda. Primer elemento que tenemos que tener en cuenta, la pérdida de confianza respecto de las élites, sobre todo ocasionada durante la Gran Depresión, 2007-2017. Una de las claves del desarrollo europeo había sido precisamente la confianza en las élites. Había gente competente, habían pasado por sus universidades, tenían una formación seria, eran inteligentes, eran responsables, asumían el cargo y hacían de locomotora el mundo de los eh, Konrad Adenauer, de Robert Schumann, etcétera, etcétera. Hemos visto generaciones, los últimos, los Helmut Kohl, eh, eh, eh, Giscard d'Estaing, tantas otras figuras que a uno le podían gustar más o menos, pero eran pesos pesados, en los que la sociedad podía delegar. Bien, tras el desastre de la gestión de la Gran Depresión, que se ha prolongado en Europa mucho más que en otras partes del mundo por la mala gestión, sencillamente la sociedad empieza a retirar esa confianza. Se hace desde la nación sobre la Unión Europea, y dentro de la nación se hace respecto del ciudadano, respecto de sus partidos políticos tradicionales. La realidad es que es más culpa de los partidos nacionales que de la Unión Europea. Los partidos nacionales bloquearon la capacidad de la Unión Europea para hacer frente a la Gran Depresión. Pero es otro tema. El resultado es que la sociedad ya no confía en esos líderes que durante cuatro o cinco décadas han funcionado con normalidad. Esa cesión de confianza se ha ido diluyendo paulatinamente. Y es un problema muy importante en lo que respecta, sencillamente, a cómo organizamos partidos que puedan asumir reformas importantes que son estrictamente necesarias para los próximos años. Una prueba, un ejemplo de esta pérdida de confianza es que hay determinados sectores de la opinión europea, más fuerte en unos lugares que en otros, que, sencillamente, demandan la retirada de competencias de la Unión Europea. El primer caso es el Brexit. Pero el Reino Unido dice, mire usted, después de ver cómo hemos gestionado esto, yo mejor me voy. Prefiero ir por libre que ir en, que en, en tan desastrosa compañía. Luego están los países de Europa Oriental, fundamentalmente el denominado grupo de vicegrado, que dice, mire, yo a usted no le confío en mi política económica, eh, ni loco, y además estoy harto de que usted me imponga una dictadura moral, etcétera, etcétera. Surgen nuevos movimientos populistas y algunos de ellos llegan a replantear uno de los temas básicos de lo que es el proceso de integración europeo, la moneda única. La moneda única es un activo enormemente importante, es un tema crítico. Muchos de ellos dicen, mire, yo prefiero tener mi moneda, dar a la maquinita cuantas veces yo quiera y emitir la moneda que necesito, pero no puedo confiar en ustedes porque además usted va a primar el interés de Alemania sobre el mío o, o no va a ser capaz de reaccionar a tiempo, etcétera, etcétera. Son ejemplos distintos geográficamente y temáticamente que reflejan un hecho básico y es que ya no confiamos en los de arriba. Y este es un tema muy generalizado. Debido a esta falta de integración, de, de confianza, perdón, nos encontramos con un estancamiento en el proceso de integración. Recordemos que justo antes de iniciarse la Gran Depresión, la gran apuesta había sido la política económica y monetaria, que tiene su eje, evidentemente, en la moneda común en el euro. Eso hoy está parado. Y está parado por distintas razones. Primero, por una desconfianza de los países del norte respecto de los países del sur. Los países del norte, de tradición más luterana, más protestante, digamos más responsable en este sentido, dicen, oiga, ahí me cuesta mucho ahorrar dinero, yo trato de que mi estado de bienestar sea lo que yo puedo pagar tengo las carreteras y los trenes que puedo pagar y no más, si, si yo continúo integrándome, al final mis ahorros se van a drenar y van a aparecer en una carretera en Nápoles por la que no pasan coches, pero un constructor ha hecho negocio. Todos sabemos que hay en España, por poner un ejemplo, no hablo de Nápoles, autopistas formidables por las que no pasan los coches. Y en Bruselas todavía preguntan por qué el kilómetro cuadrado o el kilómetro lineal es más caro en Segovia que en Hamburgo. Son preguntas que a lo mejor alguien debería contestar, pero insisto, hay autopistas formidables, recuerdo un par de ellas en España, que no tienen tráfico, pero que alguien ha cobrado. Bien, pues eh, sencillamente en el norte hay una suspicacia y como no se confía, se paraliza. Pero al mismo tiempo también nos encontramos con que desde el sur eh, hay una crítica a ese proceso por lo que implica de autoridad. Por lo, que, por lo que implica de aplicar determinadas eh, políticas de austeridad. Se reivindica ahora la libertad de poder dar a la manivela de poder emitir dinero, que no siempre es en papel, puede ser en deuda, por poner un ejemplo. ¿no? Eh, como ustedes se pueden imaginar, en la reunión del Eurogrupo, que si mal no recuerdo fue ayer, fue una auténtica fiesta de, celebrando el, los presupuestos italianos. ¿no? Italia ha decidido ignorar absolutamente sus compromisos con la Unión Europea, aumentar la deuda, cronificar un déficit a una cantidad ya absolutamente loca y sencillamente reconocer su derecho a vivir a costa de los demás. Cabe también imaginar que los demás tomen sus medidas. Y eso sencillamente crea el ambiente perfecto para que el proceso de integración de la Unión Europea se bloquee, que es donde estamos. No hay confianza, no hay un plan común, no hay una visión. La tuvimos antes de la Gran Depresión. Tras la Gran Depresión la hemos perdido. Eso quiere decir que la Unión Europea se coloca más bien a la defensiva. En Bruselas tratan de mantener el edificio en pie, mientras que en las distintas naciones que conformamos la Unión Europea vivimos tensiones entre los que creen que se puede seguir gastando más, que se puede ofrecer más servicios, que el déficit sencillamente es un número pero no tiene más importancia y que la deuda que más da. Las deudas están. A este problema que es de carácter financiero general, nos encontramos con el otro al que antes he hecho referencia, que es un tema crítico, que es el de la dificultad o inviabilidad, según los países, cada país es distinto, del mantenimiento del estado de bienestar tal como lo conocemos en la actualidad, debido en unos casos a la crisis demográfica, si está planteado en clave de renovación, pues sencillamente cuando no hay renovación no entra dinero, ...o por problemas estrictamente de recursos financieros... ...no necesariamente vinculados a la demografía... ...o por una convergencia de ambos problemas. El hecho es que el reconocimiento de esta realidad... ...radicaliza la opinión pública en sentidos distintos. Unos se exigen reformas cuanto antes porque el problema, si continúa creciendo... ...va a generar de verdad una gran crisis política... ...y otros por el contrario niegan la mayor y consideran que sencillamente... ...el dinero de algún sitio saldrá. Pues saldrá de la defensa, saldrá de los ricos, que es una expresión muy curiosa... ...que algún día esperamos que alguien nos explique que no son los ricos... ...porque por ahora es la clase media la que está pagando todas estas eh, eh, alegrías... Bien, eh, eh, estamos viendo como este es un tema fundamental eh, en torno a la emergencia de los nuevos partidos políticos y es un tema que tensa a la sociedad y que lleva a comportamientos a menudo eh, francamente poco razonables. La consecuencia evidentemente es que esto genera aún más desconfianza en Bruselas respecto de los socios y por lo tanto hace que eh, cualquier eh, eh, innovación quede pospuesta para más adelante. Cambiando un poco de frente y tocando temas ya de seguridad internacional, recordemos que una de las claves para entender lo que fue en el gran periodo del 45 al año 7 eh, fue el establecimiento de un protectorado norteamericano sobre Europa. Esto nunca se dice porque no es políticamente correcto, pero Europa ha vivido la mejor etapa de su historia porque eh, Estados Unidos, una nación del otro lado del charco, asumió la responsabilidad de garantizar la seguridad europea. En el marco institucional era la Alianza Atlántica, la clave de disuasión era el armamento atómico. Y eh, un armamento atómico, digamos, reforzado con la presencia de tropas norteamericanas, básicamente en la frontera oriental, de tal manera que si tropas soviéticas pudieran penetrar, chocarían con norteamericanos que se sentirían, por lo tanto, agredidos, lo cual llevaría a una respuesta inmediata. Ese modelo de seguridad ¿eh? que nos ha garantizado los mejores 50 años de la historia de Europa, ha desaparecido. Desapareció, de hecho, con la administración del presidente Obama, que no era un hombre de grandes declaraciones, sino de, de hechos más prácticos, y que ahora con la administración Trump se hace retóricamente eh, evidente. ¿no? Eh, Trump, claramente, ha dicho lo que todos sabíamos, y es que los europeos, como socios, valemos muy poquito, somos por gente muy poquito seria, no queremos gastar en defensa, no queremos asumir responsabilidades, y, por tanto, los norteamericanos se han cansado y, sencillamente, se han ido. Si ha ido Estados Unidos y se ha ido el Reino Unido. ¿Qué queda? ¿Tenemos una estructura alternativa en la alianza atlántica? No, no la hay. ¿Va la Unión Europea a tener una estructura de defensa creíble? No, ni está en la agenda siquiera. Cuando hablamos de defensa en la Unión Europea hablamos de industria de la defensa. Vamos a hacer un avión conjunto, vamos a hacer un carro de combate conjunto, vamos a hacer un helicóptero conjunto, vamos a hacer un satélite conjunto, eso es industria. La defensa es pegar tiros, ¿no? es hacer uso de la fuerza. No está previsto. Lo cual hace que seamos muy vulnerables a chantajes de Rusia, a chantajes de China, a chantajes de Irán, etcétera, etcétera. Que son bastante evidentes. No tenemos una política exterior común, tenemos una política comercial muy intensa. Y, y alguien que vende está muy expuesto al chantaje. Y nosotros estamos no solamente expuestos, sino dispuestos a aceptar muchos chantajes como venimos demostrando desde hace ya algún tiempo. Europa es vulnerable en el plano de la seguridad y este es un tema que hay que resolver. Y no es fácil sin un claro liderazgo. Es decir, si el liderazgo no viene de fuera de Estados Unidos, que es potencia no discutible, es muy complicado que en Europa surja un liderazgo alternativo. Eh, Francia nunca va a aceptar un liderazgo alemán, Alemania nunca va a aceptar un liderazgo francés. Es muy complicado. De hecho, de facto lo que estamos viendo es una conjunción franco-británica fuera de la Unión Europea sobre la que se está construyendo una red informal que actuaría en estos momentos como, como la clave, el fundamento de la defensa europea. Pero básicamente es una estructura franco-británica que responde a los intereses del Reino Unido y de Francia y no más. Vemos también cómo ante el reto de la emigración, que no es un reto menor que es un reto que está empezando, lo mejor está por llegar, ¿no? Eh, no hemos sido capaces de fijar posiciones. Y tenemos muy claro que hay una parte del mundo grande, Oriente Medio, el norte de África, sobre todo el Sahel, donde eh, mucha gente ni tiene futuro ni se le espera. Son lugares de profunda inestabilidad. ¿no? Y como hay inestabilidad, no hay inversión. Pero sí hay antibióticos. Y entonces los niños no mueren como morían antes en el nacimiento. En el área del Sahel una madre tiene siete hijos de media. ¿eh? Y esos hijos van a crecer. Y van a buscar un futuro. Porque no son idiotas. Tienen que buscar un futuro. Y en el Sahel no lo van a encontrar. Tampoco en Argelia. ¿eh? Lo van a encontrar. Tienen que moverse. Por lo tanto, estamos ante retos muy importantes de este tipo. Eh, esos retos como con, con todo en la vida, tiene tratamiento. Pero hay que ponerse a ello. Y hay que hacerlo en comunidad. Hay que fijar posiciones comunes y actuar en el tiempo. No estamos siendo capaces de hacer esto. Y ese es un tema muy delicado. Y, y al contrario, el, el debate de la inmigración nos está dividiendo. Y está... Eh, eh, digamos, es uno de los elementos que está destrozando el sistema de partidos políticos europeos. Hay ah, igualmente... Esto era muy comprensible y venía atrás diferencias sustanciales en cuestión de moral y de valores. Digamos, la crisis de la modernidad, el auge de las corrientes relativistas afecta fundamentalmente a la Europa occidental y a, la costa, y bueno, y a las costas en Estados Unidos, pero no tanto a la Europa oriental. En la Europa oriental hay una tensión. ...contra Europa Occidental y contra Bruselas... ...considerando que se les quiere imponer... ...una dictadura moral... ...que no responde a la tradición europea... ...este es un tema delicado... ...es un tema perfectamente comprensible... ...y no difícil de describir y de entender... ...pero es otro elemento... ...que genera fricción... ...que genera desconfianza... ...y, y, y en estos momentos lo que nos sobra precisamente... ...son elementos... ...para eh, la eh, desconfianza resultado de este contexto es que percibimos un agotamiento histórico de los programas populares y socialistas, se si refieren demócrata y socialistas. Estas dos formaciones políticas son las que han creado la Europa que hoy conocemos. Una Europa moderadamente socialista, pero socialista, liberal desde luego no es, ¿eh? con un Estado muy poderoso que se entromete en muchísimas cosas, pero que al mismo tiempo que se entromete, garantiza muchas cosas. Garantiza las pensiones, garantiza la salud, garantiza la educación, mejor o peor, pero la garantiza, garantiza las carreteras, garantiza el orden público, garantiza muchas cosas. Ese, esa Europa, ¿eh? resultado de esos dos partidos políticos que se han ido alternando, eh, hoy se encuentra con que sus dos motores están agotados. Y no es, desde luego, un tema solo español, que también nos da igual a dónde vayamos. Y en conferencias anteriores hemos insistido mucho en este punto. Recordemos quiénes son las dos fuerzas políticas que se presentan a las presidenciales francesas. ¿Dónde están los neogolistas? ¿Dónde están los socialistas? ¿Cuánto suman hoy los democratacristianos y los socialistas en Alemania? El estado del gobierno alemán en estos momentos que es absolutamente crítico que fue de los democristianos o de los socialistas en Italia, o en Grecia. O sea, vayamos al país que vayamos, nos encontramos que allí donde sobreviven, juntos, apenas llegan al 50% de los votos. Y si rascamos y vemos la media de edad del votante, para tirarse por la ventana. Sencillamente, pero los jóvenes eh, sencillamente han dado la espalda a estas formaciones políticas. Y los jóvenes están alentando la emergencia de nuevas fuerzas políticas que están todavía en proceso de eh, definición. Y que en algunos casos, como todos sabemos, ya apuestan claramente eh, por el populismo y por la demagogia de derecha o de izquierda, si es que en estos momentos podemos distinguir un populismo de derechas de un populismo de izquierdas, que es francamente complicado. El Frente Nacional francés, ¿qué es? Sus votantes vienen del Partido Comunista. ¿Es más de derechas o es más de izquierdas? El gobierno italiano es una convergencia de populistas de ambos lados, pero ¿cuál está a la derecha y cuál está a la izquierda? No es tan fácil averiguarlo, porque, sencillamente, los cánones que hemos utilizado durante 50 años para distinguir derecha y izquierda no nos sirven. Dicho de otra manera, durante 50 años el eje de la política giraba en torno a dos conceptos, libertad solidaridad. Se suponía que la derecha defendía más la libertad, pocas veces, y la izquierda defendía más la solidaridad a través del intervencionismo del Estado. Y ese era el gran eje. Ese eje ha desaparecido. Hoy el eje es muy distinto. Es acepto y asumo la globalización o rechazo la globalización y me escondo en políticas de carácter proteccionista. Ese es el nuevo eje del debate. Y por lo tanto, los viejos partidos, con sus viejos programas, tiene muy poquito que decir sobre este tema. Es más, esos partidos se rompen ante este tema, porque dentro, tanto de la derecha como de la izquierda hay personas que asumen posiciones distintas. Como se rompen y no dan respuestas obvias, aparecen nuevos partidos políticos que están paulatinamente tratando de encontrar su sitio con este tema de dificultad. En el caso español, Ciudadanos o Podemos son ejemplo precisamente de eso. No es fácil decir que son. Sabemos por dónde andan, pero si hoy es martes, pues andan aquí, pero yo no sé dónde Ciudadanos estará el jueves. Todo depende de dónde esté el PP de Casado y de dónde esté el Partido Socialista de Sánchez. Van buscando sus espacios a partir de lo que tienen libre y de los nuevos términos del debate. Por último, nos encontramos por primera vez y de forma clara desde la Segunda Guerra Mundial, y un cuestionamiento de la democracia liberal, fundamentada en la separación de poderes. En países como Hungría o como Polonia, esto ya es una realidad. A veces dicen, no, no, es que el tema a Hungría se le mira mal porque rechaza la inmigración o porque defiende no sé qué valores. Son temas distintos, no confundamos A con B. O sea, los húngaros tienen todo el derecho del mundo a decir no entra un inmigrante, es su posición. Si hay una votación en la Unión Europea, conviene aceptarla, aunque no te guste. Pero lo preocupante de Hungría y lo preocupante de Polonia es que están desmontando el Estado de Derecho. Están desmontando la separación de poderes. Y este es otro de los pilares básicos sobre los que hemos construido la Unión Europea y, por lo tanto, es un tema extraordinariamente delicado. Bien, ante esta nueva realidad, los europeos... ...básicamente están reaccionando de dos maneras distintas. En unos casos, se busca refugio en los mitos ancestrales... O sea, ...el búnker de las viejas seguridades... ...y como vemos que nos falla la Unión Europea... ...el primer reflejo es, me voy a mi nación. Quiero recuperar competencias y me hago fuerte eh, allí. Y también intento, pues, menos inmigrantes... ...porque me van a, a, a plantear problemas de integración, etc. Intento frenar los, los temas... Bien, la, la, la posibilidad real, en términos físicos, de frenar la que se nos viene encima es muy limitada. Uno puede engañarse, pero es muy limitada. Yo recuerdo hace algunos años, hace 14 años aproximadamente, hablando con el entonces director general de la Guardia Civil sobre cómo contener la migración magrebí y subsahariana en Ceuta y Mirilla, me decía a mí, Florentino, eh, podemos hacer cosas, pero pocas. O sea, no vamos a colocar ametralladoras en el estrecho y, por lo tanto, van a seguir entrando. Otra cosa es los acuerdos diplomáticos que podemos hacer con Marruecos, con Mauritania, no sé qué. Podemos tratar de controlar, pero hay cosas que no tienen solución. Estamos hablando de millones de personas que tienen que trasladarse de una punta del planeta a otra y se van a trasladar. Por lo tanto, pensemos que nuestra capacidad de frenar la historia es limitada. Por el contrario, nuestra capacidad de transformar la historia, si no es infinita, por lo menos es francamente grande. La segunda actitud, que ahora está muy representada por la figura del presidente francés, el señor Macron, es sencillamente asumir los retos que nos plantea esta convergencia entre globalización y cuarta revolución industrial, y decir, vamos a olvidarnos de los viejos debates concentrémonos de verdad en los grandes retos que tiene mucho que ver con la innovación con el ajuste de las cuentas del estado con trabajar muy a fondo la renovación de los, de los planes de educación de las universidades y de las escuelas y sencillamente afrontemos la nueva época y es ahí donde estamos viendo el tema en mayo hay elecciones europeas no solo europeas hay elecciones europeas las anteriores dos legislaturas, cinco años, han estado marcadas por la Gran Depresión. Esta es la primera legislatura post-Gran Depresión. Pero como ocurre habitualmente en la historia, las crisis políticas llegan después de las económicas. Las crisis económicas tensan las sociedades... Eh, digamos ...alimentan los problemas... ...y cuando la economía empieza a funcionar... ...es cuando la tensión política estalla... ...esto es muy común en la historia... ...no tiene nada de nuevo... ...y es lo que estamos viendo ahora... ...podemos encontrarnos por primera vez en mucho tiempo... ...en el Parlamento Europeo... ...con un abanico... ...de grupos parlamentarios... Eh, ...absolutamente renovado... ...y sobre todo más numeroso... ...la posibilidad de que populares y socialistas, sobre todo populares, que es el grupo más potente, retenga de verdad una situación de poder, es limitada. Lo más probable es que nos encontremos con un parlamento de difícil gobierno. De ese parlamento tiene que salir la nueva comisión, que se va a encontrar con una situación de estancamiento y con una interlocución difícil con nuevas fuerzas. Pensemos, por otro lado, que... Esos grandes partidos que con mucho cuidado se han ido formando y que son un gran ejemplo de inteligencia política, ahora se deterioran. Eh, digamos, el, el partido gobernante en Hungría es parte del Grupo Popular Europeo. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Cuánto tiempo le van a dejar estar ahí? O sea, ya hay un movimiento para echarlo. O sea, el Grupo Popular Europeo no puede tener gente que niega la democracia liberal, por poner un ejemplo o las enormes diferencias en temas de inmigración, están rompiendo lo que ya existe. Entonces, no es solo que nuevos grupos vayan a crecer, o que el reparto de votos vaya a ser distinto y más igualado, es que mucho de lo que tenemos, mucho del patrimonio, se va a resquebrajar. Y lo tenemos que asumir, porque es parte de la vida, y, y, y por lo tanto, trabajar eh, sencillamente eh, con eso. Bien, eh, Las elecciones de mayo serán formidables, serán interesantísimas y obligarán a todos los partidos, incluidos los españoles, a tomar partido sobre todos esos temas que, que, que he citado anteriormente. Todos esos elementos de crisis, eh, no hemos hablado de los elementos que funcionan porque no vale la pena, eso funciona. Todo eso que no está funcionando, todo eso que nos divide, es, son elementos ante los cuales hay que tomar partido. Y nuestros políticos van a tener que hacerlo. Y eso va a causar problemas. Va a causar problemas porque, a lo mejor, o a lo peor, no todos, no todos los votantes del Partido Popular ven de la misma manera la, la cuestión inmigratoria. In o, por ejemplo, es muy complicado para el Partido Socialista decir que es europeísta y que quiere aumentar el déficit público. mire usted... Todo tiene un límite en la vida. ¿no? O sea, la izquierda tiene un serio problema con la Unión Europea por razones financieras. No se puede seguir moviendo a la manivela de generar dinero. No se puede seguir proporcionando más y más servicios como si fuésemos eh, ricos de por vida, con la garantía de que tenemos capacidad financiera. Eso se ha acabado. Y por lo tanto, para la izquierda, el discurso europeísta va a ser evidentemente difícil. Podemos ya renunciado a él. El PSOE históricamente es europeísta, pero su política rechina por todas partes y eso es un tema que vamos a ver con más claridad a partir de las elecciones europeas, que van a ser interesantes. Esas elecciones europeas coinciden con, las, con parte de las autonómicas españolas y con las municipales. Y no sabemos si van a ser después o antes de las próximas legislativas españolas. Porque tampoco sabemos cuándo van a ser legislativas españolas. Quisiera ahora fijarme en lo que es, digamos, lo más característico de nuestra propia agenda, que es una agenda europea, que no se distingue tanto de la agenda eh, de Italia o, o de Francia. Tenemos problemas de deuda, tenemos problemas de déficit, tenemos problemas de gestión del estado de bienestar, tenemos carencia de política de defensa. En el fondo los problemas son los mismos, pero las variantes son interesantes. ¿Cuáles, cuáles son nuestros, esos problemas nuestros? que están ahí y que van a surgir en el debate. El primero es, cómo no, el, el económico. Tenemos una deuda del 100% sobre el PIB que sigue creciendo. Una deuda del 100% sobre el PIB, uno puede decir, bueno, está muy bien, porque no se puede pagar, y por lo tanto, ¿qué más da? ¿Qué, ¿Qué más me da un 80 que un 120? No lo voy a pagar. En términos clásicos diríamos, bueno, la van a pagar mis nietos, está bien. El problema es que, si hay una crisis, una crisis seria como la que hemos tenido, es perfectamente sensato entender que un gobierno tiene que generar dinero para poder superarla. Y que superada la crisis uno tiene que reducir el problema creado, justificadamente, pero creado. Porque si mantenemos una deuda de ese tamaño, sencillamente nos quedamos sin colchón para la siguiente. Y la siguiente, según las autoridades económicas, puede estar a la vuelta de la esquina. Precisamente porque hay una burbuja de deuda potentísima en el planeta, no solamente en España. Y hay un momento alguien dirá que el emperador está desnudo y ese día tendremos un problema. El día que alguien diga que la deuda es impagable... La global, ese día tenemos un problema. Y hay mucha gente que está empezando a advertirlo. Por tanto, las autoridades económicas mundiales nos advierten de la necesidad de garantizar a los mercados que las deudas se están transformando, se están reduciendo, que el nivel de apalancamiento se va reduciendo normalmente. No lo estamos haciendo. Es más, nuestro modelo de gasto público nos lleva a un déficit estructural suicida a medio plazo o lo resolvemos o nos lo resuelven. Y la manera en que nos lo pueden resolver puede no ser nada agradable. Porque además lo van a hacer los mercados que es mucho más violento que que lo haga Bruselas No es que vengan los hombres de negro. El que, efectivamente, un día te dice se acabó el juego. Y, y, y además no te vendo más dinero. Y, y esas son situaciones francamente desagradables. Lo que está ocurriendo en Italia está haciendo muchísimo daño a toda Europa. Porque estamos enviando el mensaje de que no nos tomamos en serio el tema de la deuda. Que consideramos que es normal vivir con niveles de deuda por encima del 100%. Es más, que podemos seguir aumentando la deuda. Y eso, eh, de verdad, que es un mensaje que los mercados, del que los mercados toman buena nota y la respuesta puede no ser nada, nada agradable. Eh, y hay que hacer algo. Y eso va a estar en el debate. Segundo punto. La evolución demográfica que tenemos es eh, desastrosa, hemos dejado de reproducirnos, en gran medida porque no tenemos fe en nuestro futuro, en gran medida porque los jóvenes no tienen fácil en estos momentos eh, casarse, constituir una familia, tener hijos, hipotecarse, etc. Etcétera, etcétera. Es un conjunto de elementos, está el tema de la posmodernidad, está el tema del relativismo, está el, el tema del egoísmo, y del individualismo y de la falta de interés, que está, pero está también la otra parte objetiva, y es que es muy complicado para un joven en estos momentos decir, de acuerdo, voy a constituir una familia y voy a tener tres hijos. No, no es ninguna broma. Si no resolvemos este tema, sencillamente nos agotamos. Nos convertimos en una sociedad de viejos y alguien vendrá y cerrará la puerta y Santas Pascuas. Pero no pensemos que esto es viable. ¿eh? Al final será el subsahariano el que, el que gestione la seguridad social en España, si sencillamente no nos reproducimos. Una sociedad que no se reproduce es una, una sociedad que ha optado por el suicidio. Ha ocurrido muchas veces en la historia, ¿eh? no es nada nuevo, eh, pero tiene unas consecuencias un poquito incómodas. Tercer elemento, tenemos un paro estructural preocupante, resultado de un pésimo sistema educativo y de unos comportamientos sociales inaceptables, alimentados por los gobiernos, de unas comunidades autónomas más que de otras. Pero el tema está ahí. Esos señores que son paro estructural votan, demandan servicios, tienen capacidad para exigirlos, ¿Eh? están representados en las Cortes Soberanas. ...y no son precisamente el aliado que necesitamos... ...para poder seguir avanzando en los grandes, ante los grandes retos... ...que nos plantea eh, la Cuarta Revolución Industrial. No nos olvidemos de esa realidad... ...que está ahí y que hay que afrontarla. Y desde luego hay que afrontar con carácter urgente... ...la reforma del sistema educativo. No tenemos un sistema educativo capaz de eh, guiarnos... ...ante la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial nos está exigiendo... Eh, pre, un, un nivel de preparación un, un nivel de formación de élites una actitud que no es la que se explica en los colegios de España cuarto lugar, ya lo saben ustedes tenemos una crisis nacional hay muchos españoles que odian a España hay muchos españoles que no quieren ser españoles están en Cataluña, están en el País Vasco están en Navarra están en Mallorca, en las Baleares en menor medida también están en el Levante es una realidad política Muchos españoles odian España, muchos españoles quieren destruir España, muchos españoles aspiran a otra cosa más o menos vaga, más o menos complicada. Mientras no seamos capaces de resolver este problema y nos concentremos en lo importante, sencillamente esto no solamente es un tema que nos desvía, es un tema que nos separa, es un tema que nos rompe ¿eh? y por lo tanto es, es una pérdida continua de energía. Tenemos que resolver este problema y resolverlo ya. Eh, una nación rota, una nación dividida, no es una nación que puede enfrentarse a los retos de la globalización, que son retos de muchísimo cuidado. Por último, y consecuencia de todo lo anterior, tenemos una crisis del sistema político. Lo hemos hablado antes en el, en el caso general de Europa. La nuestra no tiene nada de particular. Los dos grandes partidos del turno han perdido en sus peores momentos uno de cada dos votantes, el milagro es el que del otro, eh, están surgiendo nuevos partidos políticos que están encontrando eh, su lugar, en esta crisis hemos visto de pronto y de forma muy acelerada una renovación generacional. Hoy los nuevos líderes pueden ser modelos en un anuncio del Corte Inglés, están en la edad apropiada, ¿eh? son es muy finos, muy guapos, muy monos, pero tienen que demostrar, ¿eh? los, los, fundamentalmente los tres, que son capaces de verdad de renovar eh, sus respectivos partidos políticos. En el caso de Ciudadanos, más que de renovar, de desarrollar. Y está por ver. Y vamos a ir viéndolo eh, digamos, por partes. Lo fundamental ahora es que, es que no, no podemos ni podremos tener durante un tiempo la estabilidad parlamentaria que conocimos hace unas décadas. Eso es imposible porque son muchos partidos políticos. Y son partidos políticos que en estos momentos ninguno de ellos tiene un programa claro. Y sobre todo, ninguno tiene un programa sobre cómo enfrentarnos de verdad a los retos del futuro. Son programas más en el corto plazo. que hago con Cataluña? El tema de la inmigración, el tema del gasto público, temas importantes sin duda. Pero ninguno nos está planteando un plan estratégico para 50 años. Y hoy España, como el resto de Europa, necesita un plan estratégico de largo plazo. Porque los retos son de largo plazo. No, no nos engañemos. O sea, no estamos en época de gestión. No necesitamos gobiernos que administren. Necesitamos gobiernos que lideren porque hay que cambiar muchas cosas. Muchas cosas que han funcionado muy bien, pero que ni funcionan ni van a funcionar en el próximo eh, futuro. Bien, en un tiempo muy breve, los españoles hemos tenido que acostumbrarnos a que el presidente del gobierno no era Mariano Rajoy... Tampoco sabemos muy bien por qué no está, pero se ha ido. Ha aparecido don Pedro Sánchez, que se ha encumbrado presidente del gobierno, y puesto que nuestro sistema es parlamentario, tiene una mayoría parlamentaria sencillamente imposible. Tiene muy pocos escaños propios y los socios de, de viaje son eh, auténticamente estafalarios. El resultado es que para él eh, la posibilidad de hacer una ley es un reto Tan, tan complicado que ha renunciado a ello. El gobierno está tratando de calmar la situación, intenta ganar imagen demostrando que tiene un gobierno pues, gente muy competente, como el señor Borrell o la señora ministra de Economía, etcétera, etcétera. Ya que no puede gobernar, intenta hacer gestos de carácter cultural, viajes internacionales, eh, y, y, alguna, y, sobre todo, eh, intenta demostrar que es posible tratar el tema catalán de otra manera de la que lo hacía el señor Rajoy. El resultado está a la vista. Eh, sus eh, gestos culturales ya han salido francamente mal, eh, la sociedad está francamente más nerviosa, la mayor parte de sus ministros no dan la talla de ninguna de las maneras posibles, y no solamente en su vertiente académica, sino también en su vertiente de gestión eh, eh, ministerial. Ya ha, ha tenido que prescindir de un par, debería haberle ocho, hecho de otro par que está en lista de espera, pero ya sería demasiado y tiene que contenerlo, eh, sencillamente... ...lo que parecía una campaña muy difícil... ...el poder agotar la legislatura... ...según pasan las semanas... ...se ve eh, de forma pues, más, más dificultosa si cabe. ¿no? En estos momentos la posición de presidente es aguantar. Si, bueno, yo tengo elecciones en mayo... ...eso quiere decir que en Semana Santa... ...tengo campaña electoral... Eh, si, si, llego, ...si llego a Semana Santa... Ya, bueno, ...ya entro en otra lógica. Y si las elecciones europeas y municipales... ...no me van tan mal... Pues eso me da un cierto oxígeno, ya cojo el verano y me presento en otoño. Y ya en otoño, pues ya veremos si convocamos elecciones en, en noviembre o la situación es tan buena que puedo posponerlo pues, un poquito más. Pero ese es más o menos el, el debate. Eh, durante un tiempo, durante unas semanas hubo un debate muy intenso en Moncloa sobre si convenía o no convocar elecciones en el mes de noviembre de este año. Finalmente, la posición del presidente Sánchez fue no, creo que puedo aguantar y eso nos va a beneficiar. ...alguno de sus consejeros máximos le decía... ...presidente si aguantas te deterioras... O sea, ...cada semana va a ser peor para ti... ...porque esto se está cayendo... ...y, y porque la mayoría parlamentaria sencillamente, es imposible... ...y los catalanes te van a hacer chantaje... ...el hecho es que el presidente Sánchez ha tomado esta posición... ...y vemos como el desgaste... ...de su gobierno... ...pues es, es tremendo... ...lo peor... ...es que... ...cuando haya elecciones... ...si resulta... ...que el partido socialista es el más votado... ...y tiene que formar gobierno tendrán que formarlo con los mismos. Y por lo tanto, pensar en una legislatura completa con esta mayoría parlamentaria es, es sencillamente eh, imposible. Entonces, el Partido Socialista creo que está haciendo un esfuerzo máximo para recuperar protagonismo, pero está en vía muerta. Esto, esto no va a acabar bien para, para ellos. Frente al Partido Socialista, y dejándolo a Podemos, que está en su peculiar lógica, nos encontramos con dos fuerzas políticas que tienen que entenderse, aunque al mismo tiempo tienen que disputar el mismo voto y eso evidentemente es complicado Partido Popular si hay en un momento crítico de su historia es un partido no democrático por lo tanto tiene dificultades para resolver sus problemas internos se ha quedado sin presidente de gobierno y líder carismático eh, y ha tenido que buscar una alternativa ha improvisado unas primarias que nunca había hecho antes con una normativa interna francamente curiosa y, y el resultado, sin entrar en detalles es que finalmente alguien de otra generación, más joven el señor Pablo Casado, se ha convertido en el líder del partido eh, provocando en este camino pues, muchísimos roces, muchísimas tensiones al mismo tiempo para que Pablo Casado pudiera llegar ha tenido que aliarse ...con otros sectores del partido... ...que no son exactamente lo mismo que él... ...que no ven las cosas de la misma manera... ...pero él ahora tiene que gobernar... ...con toda esa gente... ...y es muy complicado plantear un programa renovador... ...con gente que estaba en contra de la renovación... ...pero eso es la vida... ...y ese es el problema que hoy tiene el Partido Popular... ...a fecha de hoy... Eh, ...2 de octubre... Eh, ...no tiene jefe de gabinete... Eh, ...y no tiene una estructura de poder todavía eh, consolidada... Eh, Evidentemente están en ello, pero con esto lo que quiero decir es que no es fácil constituir un nuevo gobierno en el Partido Popular después de las tensiones originadas durante estos últimos años y sobre todo durante la campaña electoral interna para saber quién ocupaba la posición de don Mariano Rajoy. Quedan detrás las tensiones entre Rajoy y el señor Aznar, etcétera, etcétera, que son las tensiones que nos vienen a explicar las diferentes formas de ser liberal conservador en España, que al no ser tramitadas o gestionadas mediante un conducto democrático, generan tensiones francamente difíciles. Y ese es el problema del Partido Popular. El Partido Popular en realidad no tiene prisa para las elecciones, necesita tiempo para recomponerse, necesita convocar una convención nacional para definir su nuevo programa y luego eh, tener un poco de suerte. ¿A qué me refiero con el poco de suerte? Hay elecciones en Andalucía posiblemente en noviembre, En esas elecciones, Ciudadanos puede colocarse por delante del PP. PP lleva un candidato desastroso y el partido está muy desunido y debilitado. Si Ciudadanos se convirtiese en el primer partido de la derecha en Andalucía después de lo ocurrido en Cataluña, donde también lo es, sencillamente la posibilidad de que el Partido Popular retuviera en el futuro el liderazgo de centro-derecha es incierto. Al mismo tiempo, Ciudadanos es una formación eh, en, en, una, en una etapa muy primera, o sea, el, el grupo fundacional es muy limitado, provienen de Barcelona, no es precisamente gente de mundo, eh, no tienen cuadros solventes para distintas áreas, no es un partido correctamente organizado, es un proyecto, y es un proyecto que vive de los problemas del PSOE y, y del PP, y sobre todo que vive de la demanda de una sociedad que dice, ya está bien, con estos dos partidos que más que suelen el problema menos crean. Dos partidos muy afectados por la corrupción interna, muy afectados por la oligarquía de cargos, etcétera, etcétera. Bien, Ciudadanos se va a volcar en las andaluzas. Sabe que es un momento crítico en su historia que si consigue colocarse por delante del PP sencillamente se abre una nueva etapa para ellos y por lo tanto vamos a, a, a tener que seguir las elecciones con muchísimo cuidado. E igualmente, a continuación ya nos encontramos las europeas donde va a ser el momento fundamental para conocer de verdad cómo queda el equilibrio entre el Partido Popular y Ciudadanos o dicho de otra manera, en qué medida en un tiempo récord Pablo Casado es capaz o no, de dotar al viejo Partido Popular de un nuevo espíritu que le haga atractivo a gente que tenga menos de 60 años. Porque sin eso, el PP es sencillamente un partido con un gran futuro en los centros de la tercera edad, y poco más, que es la realidad actual. Entonces, ese es el, el, el reto fundamental que tiene Pablo Casado, y a Pablo Casado le falta tiempo. Le falta tiempo y le falta tener eh, el equipo que posiblemente él quisiera, puesto que tiene que compartir el poder con la gente que le ha upado para que otras no llegaran. Pero eh, una cosa es mi compañero para impedir que la otra llegue y cosa muy distinta es mi compañero para convertir el partido en un partido eh, absolutamente eh, mayoritario. Bien, eh, este es, digamos, más o menos el momento en el que en estos momentos eh, nos encontramos. Eh, eh, para concluir, es claramente una legislatura eh, de transición y es claramente una legislatura electoral. O sea, para el gobierno lo fundamental es aguantar, a ver si aguantamos, consolidamos un número de votos eh, importantes y para la oposición es resolver quién de los dos se convierte en el, en el, en el partido de referencia y a partir de allí tratar de constituir eh, un programa eh, atractivo. España hoy no tiene un plan estratégico de futuro. España hoy no, no está dotada de una visión sobre a dónde quiere ir. España está hoy hipotecada en temas concretos que nos dividen y nos enfrentan. Pero que no son los temas que nos van a resolver los problemas reales que son los que se derivan de la cuarta revolución industrial. De, de cómo tenemos que transformarnos en otra cosa para ocupar una posición de mediano relieve en el mundo que se nos viene encima a una velocidad de vértigo por tanto pensemos siendo optimistas que la transición es eso, es una transición que ya hemos renovado los liderazgos, que una nueva generación ha entrado al frente de los partidos políticos y que después de estas elecciones vamos ya a asentar un nuevo sistema de partidos que nos permita empezar a fijar de verdad cuáles son los objetivos a los que tenemos que hacernos frente. Si seguimos ensimismados en nuestros pequeños problemas, si seguimos negándonos el, el deber de mirar hacia el exterior y ver de verdad dónde está el planeta, dónde están los grandes temas, entonces sencillamente apostamos por ser una provincia. Y las provincias pues, son lugares entrañables, pero poco atractivos. Muchas gracias.